Ok, acabo de encontrar uno bastante bueno. Y es de que está en ruso. Por favor, he tenido una mala experiencia con los rusos. Ya me han hackeado, por favor. Que no me vayan a hackear por un juego de Final Fantasy Freddy's. Vale, vamos a instalar este. Ni siquiera sé cómo se llama, pero es un bendigo gato con los ojos rojos. Amigo, súper chapeado ¿Qué? <risa> ¿Qué es eso? ¿Está en las sillas? ¿Todo sentado? Sentado de pana. Vale, vamos a probarlo. Se sí, mira bastante bueno. Tiene un millón de descargas. Y tiene una calificación de 3,3. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Oh, Dios, al puro entrar, amigo. Se sí, mira tremendo publicidad acá ah mira lo puedo poner en inglés okay. vale vamos a empezar este juego, primera noche oh dios, ojo ¿Qué? amigo esto está hecho con loquendo creo que entendí que tenía que hacer, creo que solamente tengo que prenderle la luz o algo así voy a interactuar con, vale solamente puedo prender la luz y ver las cámaras, vale vamos a buscar al flopa que creo que se llama el gato, hola gato ¿dónde estás por acá, Te voy a buscar no te escondas hijo de tu madre, vale no veo ningún gato por acá eh, o soy ciego yo esta es la hora, va bastante rápido, vale perfecto mucho mejor, vale no noto nada raro por ahorita. No me puedas decir que la primera noche la voy a pasar muy fácil, ¿no? Nah, no creo que sea tan fácil. No encuentro nada, amigo. Ya van a ser las seis y no he hecho nada, literalmente. Si me matan este juego, me voy a sentir como la persona más miserable del mundo. Si me asusto con este juego, me voy a sentir muy mal, ¿vale? ¡Let's go! Primera noche. ¡Me meto un anuncio! Vale, noche completada. Y música y todo, ¿vale? Siguiente noche, siguiente. Estuvo muy fácil. Mutear. Me chupo un huevo, ya me lo sé. ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! Vale, vale, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y, -y qué le hago? ¿Le pico un ojo o qué? ¡ no, no puedo hacer eso mediante una cámara, soy estúpido. Míralo, ahí está sentado. Amigo, está sentado de pana ahí. ¿Qué le hago? ¿Le aparpadeo la lámpara? ¿Qué le pico? El? No sé. Sí, míralo, míralo, cómo me está mirando. Está acostado de pana tú. ¡A la madre! ¿Qué le pasa? Porque está en plena pantalla, míralo. Dios, ¿y qué le hago? ¿Lo encandilo o algo le pico? ¿Algo? ¿La nariz? ¿Algo? No, creo que no. Y luego se me hace que ni tengo batería, pero se supone que tengo que prender la luz cuando él venga o algo así. Ahí viene, ahí viene. Miran, aquí estoy yo y acá está él. Vale, ya me lo llega Ven, no hay pedo, te espero Tú vente, Kyle Está sentado Todo gordo, todo panzón Así son de gordos y panzones estos gatos ¿Qué hace el gato? Nomás está para ahí para acá No me ataca, ¿no? Dios, qué chafa Entonces, si no lo miro nunca la cámara Me va a matar Vale, me voy a quedar aquí No voy a ver nada No entendí nada, ¿eh? Quiero ver el jumpscare No voy a buscarlo Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí No voy a hacer absolutamente nada Me voy a... No mames ¿Es en serio? No lo quiero ver. No lo tengo que ver. Oh, escuché algo. Se abrió la... ¡Ey! ¡La puerta! ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí está cambiando algo. Creo que cuando pasa eso tengo que prender la luz. ¡Ah, acabo de perder! ¡Qué cagada! ¡No, vámonos de aquí! ¡Qué asco! ¿Qué es esta madre? ¡Desinstalar! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda!